Muy bien, vamos a continuar con la clase, que voy a compartir la pantalla. Muy bien, Tomamos una nochecito, ¿no chicos todos? ¿no? Muy bien, vamos a resolver la siguiente ecuación, ¿ya? Vamos a resolver la siguiente ecuación, dice resolver, correcto, vamos a poner aquí resolver, sí, a ver, están ingresando todos ahí, sale mi ¿ya? dicen resolver la siguiente ecuación. Vamos a poner una ecuación con fracción, ¿ya? Para, para ir viendo todos los casos que hemos estudiado, ¿ya? Resolver la siguiente ecuación. Dice x menos 1. Voy a poner acá todas, ¿ya? Con letra grande para que pueda ver, ¿ya? Vamos a ver. resolver x menos 1. ¿Correcto? Ahí están ingresando y más alumnos. Resolver x menos 1. Menos, correcto, menos x menos 2, dice acá, x menos 2, eh, también menos x menos 3. Y esto es igual, dice, a, esto es igual a x menos 5, x menos 5, y acá nos dice toda esta ecuación que es igual, vamos a ver acá ya, les mentira a todos, a ver. Dicen que esta ecuación es igual a lo siguiente. Vamos a ver, ¿ya? Esto sobre todo. Bien. Vamos a darle aquí a ver. vamos a darle a admitir a todos, ¿ya? Muy bien. Entonces acá nos dicen que esto es igual. Vamos a poner acá ya. Acá los numeritos. Vamos a ver. Esto sería x menos 1 sobre 2, x menos 2 sobre 3, x menos 3 sobre 4, y x menos 5 sobre 5, ¿ya? Y esto está acá, dice sobre este, ¿ya? x menos 1 sobre 2, menos x menos 2 sobre 3, x menos 3 sobre 4, y x menos 5 sobre 5, ¿ya? Vamos a resolver juntos esta ecuación, ¿ya? Acá tenemos la ecuación. Ah, creo que está ingresando alguien más. Claudiana. Voy a dar a admitir a Claudiana. ¿ya? Ingresando ya a Claudiana. Profesor, ¿por qué se colocan esos números? ¿No se puede colocar otros? ¿A ¿Acá al costado? No, porque esta ecuación acá... No, lo va... ¿A ¿Acá? ¿A X menos 1 sobre 2? Ah, ya. Es, menos... es la ecuación para resolverlo, ¿no, profesor. Claro, así es. Ajá. Todo vamos a resolverlo ahí, Ya, ya profesor. Pero... Muy bien. Vamos a ver acá. Entonces, miren... <coughs> Acá tenemos x menos 1 sobre 2, x menos 2 sobre 3 y x menos 3 sobre 4, ¿no es cierto? Ya. Acá nos dicen resolver esta ecuación. Entonces, lo ideal acá, miren, acá hay un secreto para hacerlo. Por ejemplo, voy a buscar acá los números que son parejos. Por ejemplo, acá el 2 le puedo multiplicar por 3 y le puedo multiplicar este por 2. Entonces, voy a hacer acá algo, mira, para hacer esta solución. Acá tiene un secretito de esta solución. ¿Cuál sería la solución de este problema? Ustedes tienen que buscar la compatibilidad, miren. ¿Cómo vamos a resolverlo? De la siguiente forma. Vamos a agarrar aquí, voy a poner aquí, x-1 menos sobre 2 menos x-2 menos sobre 3. Claro, esto de aquí, un caso curioso, no tiene paréntesis. ¿Correcto? Quiere decir que los signos están así como están, ¿no es cierto? Esto sería igual a X menos 5, ¿correcto? X menos 5 sobre 5. Ahora, este término de aquí lo voy a llevar para allá. Quiere decir que va a cambiar a positivo, ¿no es cierto? Y acá sería... signo, profe, sí, sí. Claro, acá sería X menos 3 sobre 4, ¿no? ¿Se entiende bien esa parte? Porque, por ejemplo, si acá esto lo quisiera poner así, esto sería como X sobre 4, ¿no? Y acá sería menos 3 sobre 4, ¿no? Entonces, vamos a poner aquí para ver si todo funciona así, ¿ya? Entonces, si yo lo quiero llevar al otro lado, este signo cambia, ¿no? X sobre 4, y el otro signo también cambiaría, ¿no? ¿Ves? Más 3 cuartos, ¿sí o no? Porque lo estoy llevando al otro lado, ¿correcto? ¿Se entiende, chicos? Entonces, acá sería X más 3. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profe. ¿Sí? Muy bien, excelente. ¿no? Esto es inteligente, chicos. Vamos a ponerlo todo bien organizadito, ¿ya? Porque si no lo, no, no lo, no lo armas así, no va a salir el ejercicio. Entonces, por eso es bueno... Es recomendable resolverlo para poder entender Entonces acá sería x más 3 sobre 4. Entonces miren lo que van a hacer ustedes. Van a hacer una de esto bien sencillo, miren. Acá le van a multiplicar por este término, por 2. Y lo que haces acá, también lo haces arriba. Acá también lo voy a multiplicar por 2. Porque 2 entre 2, ¿cuánto es? 1, ¿no? Pero va a ayudarme Uno. a que lo pueda igualar acá en homogéneo. Mira, acá lo voy a multiplicar por 3. Y acá arriba lo voy a multiplicar a todo esto por 3. Lo que hago arriba lo hago abajo. Entonces, miren, acá multiplico. 3 por x sería 3x. Menos 3 por 1 sería 3. ¿Correcto? Y abajo quedaría todo sobre 6, ¿no? Como si sacaras mínimo con múltiplo. Si no entendés esta partecita, le puedes sacar mínimo con múltiplo a 3 y 6 y multiplicarlo en aspa, ¿no? Es lo mismo, ¿no? 3 por x, 3x menos 3. Y 2 por, acá sería menos... 2 por X sería 2X, ¿correcto? Y acá sería 2 por 2, ¿cuánto sería? Menos 4, ¿no chicos? ¿Sí? Muy bien. O sea, ahí tenemos todos los datos. Acá sería, multiplicando en aspa, sería 4X menos 5 por 4, que es 20, ¿no? ¿Correcto? Más 5 por X, 5X. Y este de acá, ¿no? 5 por 3 da 15, ¿no? Más 15, y acá el producto de los dos sería 5 por 4, 20, ¿no? ¿Correcto? Muy bien. Acá reducimos los términos. Sería 3X menos X sería... ¿Cuánto? Sería X, X ¿no? Menos 7, ¿no es cierto? X. Muy bien. Menos 7 sobre, sobre 6. Y acá sería 4X más 5X sería 9X, ¿no? 9X... Y acá sería menos 20 más 15 menos 5, ¿no? Y este sería sobre 20. Vamos a aprovechar acá en si sacar mitad. Mitad sería 3. Y mitad sería 10, ¿no? Entonces acá continuamos. ¿Correcto? Continuamos aquí. ¿Sí? Vamos a continuar aquí arribita mejor, ¿ya? Para hacerlo organizadito, ¿ya? Vamos a continuar aquí arribita. ¿Correcto? Entonces acá decimos lo siguiente, ¿no? Vamos a poner aquí. Entonces, acá decimos ¿no? 10 por todo esto, ¿no? 10 por x menos 7, y esto va a ser igual a 3 por 9x menos 5, ¿no? 9x menos 5, ¿correcto? Acá sería 10 por x, 10x. Y acá sería 10 por 7, sería menos 70, ¿no es cierto? Acá sería igual a 3 por 9, 27. Y acá sería 3 por 5, menos 15, ¿no chicos? Muy bien, finalmente este 10 pasa para allá a sumar, a restar, perdón. 27 menos 10, ¿cuánto sería? 17x, ¿no chicos? Muy bien, 17x, acá quedaría menos 70. Y este término que está aquí pasa para allá sumando, ¿no? Más 15. ¿Cuánto sería 70 menos 15? ¿60 y? Menos 55. 55, muy bien, 55. Menos. Menos 55, ¿correcto? Sería igual a 17x, ¿ya? Por lo tanto, ¿cuánto valdría X? ¿Cuánto vale X? Menos 55 sobre, sobre 17. 17. ¿Se puede sacar mitad, algo? Tercia, ¿sale? No. Quinta, tampoco, ¿no? no. Ya, entonces, ahí quedaría la respuesta, ¿ya? Menos 55 sobre 17. ¿Ya? Esa sería la clave, la número 3. Ahora vamos a ver aquí la clave, ¿ya? Verifiquen. La número la 11, la 3. Sale 15 séptimos. séptimo sale algo nos hemos equivocado, nos podemos haber equivocado? Cinco, ya vamos a hacer la otra forma ya por eso hay que verificar bien la ecuación ya vamos a hacer la otra forma 5 séptimo sale Entonces, algo nos hemos equivocado en la ecuación a ver, vamos a revisar vamos a ir la segunda vez ya vamos a hacerlo acá ¿verdad? algo nos hemos equivocado en los nuevos datos. vamos a ver ya qué pasó ya vamos a poner acá Sería, vamos a agarrar ahora, por ejemplo, acá tenemos x menos 1. Si no sale, hay que volver a hacerlo. estoy agarrando justo acá el frío. Dice x menos 1, la cosa es que tiene que salir 5 séptimos. El número 3. Vamos a ver por qué, ¿ya? Mira, acá tenemos x menos 1 sobre 2, ¿no? Entonces, acá hay algo extraño, mira. Por ejemplo, todo este negativo lo voy a llevar para el otro lado como positivo. Voy a agarrar acá. Vamos a hacer una cosa. Acá dice menos x menos 2. A veces con el signo cambia, ¿no? Mira, x menos 2 sobre 3, menos x menos 3 sobre 4. El problema del signo es este, ¿no? Cuando los términos están así, a veces cambia, cambia el resultado, mira. ¿Cuál era el resultado? Ah, ya acá el dato. Acá era menos, mira. Acá el problema dice, acá es menos. Por eso es que no había dado cuenta, mira. Entonces acá vamos a hacer una cosa. Vamos a llevar este término que es negativo para el otro lado. Porque está el problema. Así está. Acá me olvidé ponerle menos, mira. Entonces acá vamos a llevarlo. X menos 1. Y como este está negativo, va a pasar al otro lado. Como positivo, ¿sí o no? Sería X. Eh, el signo también cambia, ¿no? Más 5 sobre 5, ¿no? Correcto. Pero vamos a llevar solamente este de acá. Vamos a ver qué pasa, ¿ya? Muchas veces hay que hacer eso. Entonces sería... Más X menos 5 sobre 5. Vamos a ver si alteren algo, ¿ya? Solamente estoy llevando acá porque solamente el signo le está afectando a toda la división. Y acá también voy a hacer lo mismo. Voy a cambiar el signo, voy a llevar toda la división completa para el otro lado. X menos 2 pasa positivo sobre 3. ¿No? Y esto va a pasar allá. Más X menos 3 sobre 4. Esto vendría a ser un tipo de problema extraño, ¿no? Porque a veces tiene que pasar esas cosas así... Para que te des cuenta en el problema, ¿no? Y ahora sí vamos a multiplicar 5 por 5 por x menos 1. Y acá sería más 2 por x menos 5. Y acá sería sobre 10, ¿no? Porque 2 por 5 es 10. ¿Correcto? Y acá sería igual a 4 por x menos 2. ¿Correcto? Más 3 por x menos 3, sobre 3 por 4, que viene a ser 12, ¿no? Mitad, acá sería 5, y acá sería mitad 6, ¿no? Muy bien, entonces acá ya, acá multiplicamos 5 por x, 5x, y acá sería menos 5 por 1, 5, acá sería más 2 por x, 2x, y acá sería 2 por 5, 10, ¿no? Y esto sería sobre 5, ¿no es cierto? Acá sería igual a 4X. Y acá sería 4 por 2, menos 8, ¿no? Más 3 por X, 3X. Y acá sería menos 3 por 3, 9, ¿no? Operación larga, miren. Y acá sería sobre 6, ¿no? Acá reducimos los términos, sería 5X más 2, sería 7X, ¿no? 7x menos 15, ¿no es cierto? Sobre 5, ¿no? Muy bien. Esto sería igual a... 4x más 3x sería 7x, ¿no? 7x, 8 menos 9 sería menos 16, ¿no? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ¿no? Menos 17 sobre 6. Ahora sí multiplicamos aquí en aspa. Vamos a multiplicar aquí en aspa. ¿Sí? 6 por... 6 por 7X menos 15, ¿correcto? Y esto es igual a 5 por 7X menos 17. Muy bien, acá sale 6 por 7, ¿cuánto es? 6 por 7, 42X, ¿no? Ya que ya salió a mí. Sí, profesor. Y 6 por 15, ¿cuánto sería? 90, a ver. ¿Sí, no? Sí. Pero... Muy bien, 90, 90. Muy bien. Acá sería 5 por 7, 35. X. Y 5 por 17, ¿cuántos, chicos? A ver, ¿quién me lo dice? 5 por 17. 5 por 7, 35. Lleva 3. Por... 85, ¿no? 85. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Muy bien, acá pasamos los términos. Este pasa a restar. 42X. Menos 35, ¿cuánto es? 7. Muy bien, ya salió, ¿no? Bueno, 7x. Una solución extraña, pero sale, mira. 85 más 90. Si no te sale la primera, la segunda sale. Mira. Entonces acá sería menos 85 más 90, ¿cuánto sería? 5, ¿no? ¿Sí? Y ahí está ya la hay, clave: 5 séptimos. Ahora sí salió, ¿viste? 5 séptimos. Entonces, mira, de una solución extraña ya salió la clave, ¿no? ¿Correcto? Muy bien. Entonces, chicos, ahí tomen a nota. a ese problema. Vamos a pasar a hacer el siguiente problemita, ¿ya? Muy bien. Ahora sí vamos a pasar a la diapositiva, ¿está bien? Para seguir viendo más el tema que estamos viendo. Entonces, miren. Estamos viendo aquí acerca de las ecuaciones de primer grado con una variable. ¿Correcto? Muy bien, entonces, acá hemos visto el término solución, ¿no? Dice, es el valor que se ha reemplazado por la variable, ¿no? Y se verifica la ecuación, ¿no? La igualdad de la ecuación. Ya sabemos que es una igualdad, ya todo el mundo lo sabe, ¿no es cierto? Entonces, miren, con este dato que nos damos cuenta, ¿no? Nos damos cuenta aquí los casos particulares que hemos visto, miren. Acá la ecuación dice cuando x más b es igual a cero, si en el caso es compatible e indeterminado, entonces hemos practicado la regla, ¿no? Que A tiene que ser igual a cero y B igual a cero para que sea un compatible indeterminado. Ahora, en los conjuntos solución tienen infinitas soluciones, ¿correcto? Dice, profe, pasa las capturas de ejercicios que se ha desarrollado Claro, claro, así lo voy a pasar, hijo, no te preocupes. Entonces, miren, acá como estamos viendo, ¿no? ¿Sí? Dice, en el caso de los incompatibles, A es, a es igual a cero y B diferente de cero. El conjunto solución es vacío. por eso te dije en los ejercicios que te tomen de beca 18, es el mismo ejercicio que es incompatible. ¿Qué significa incompatible? Que no tiene solución. Que vas a colocar el conjunto vacío. En este caso, son los, los problemas que no tienen solu, solución. Ahora sí, si, por ejemplo, acá tenemos, ¿no? Si la ecuación en X, en el cuadrado, por X más 5, es igual a 9X menos N más 2, dice, tienen infinitas soluciones... ¿Correcto? Están hablando de una ecuación que compatible indeterminado. Ahí hay los valores de n que podrían ser. Entonces, con esta información tú te guías, ¿no? Allá, ah, profe, tienen infinitas soluciones. ¿Qué quiere decir? Que es una ecuación incompatible compatible, Nada. Entonces, mira, tú sacas acá el valor de la, de la ecuación. Dices, n al cuadrado menos 9, ¿no es cierto? Mira, porque este va a pasar a restar. ¿No es cierto? Vas a decir n al cuadrado menos x y este pasa a restar menos 9x y pasa a factorizar x x por n cuadrado es n cuadrado, x por 9 es 9x, ¿viste? Y como este pasa con ecuación a negativo, va a quedar así la ecuación. Y como este va a pasar a sumar, va a ser más n y 5, este va a pasar para allá a restar, va a quedar más 3. Y va a ser igual a 0, porque la ecuación lo tienes que volver a 0. Entonces, acá te das cuenta que es una ecuación de primer grado, ¿por qué? Porque mira, el exponente que tiene, ¿qué tipo es? Lineal. ¿Correcto? Es una ecuación de primer grado. Tiene la forma que ves acá. Y este valor que ves aquí, ¿quién representa? B. Y lo igualas a cero. Ahora dice, para que la ecuación tenga infinitas soluciones, se debe cumplir lo siguiente. Que n cuadrado menos 9, ¿a qué es igual? A cero. Pero de aquí sacas este valor que yo te enseñé. Que dices, n al cuadrado lo podría representar como n más 3 por n menos 3. ¿Recuerdan que les dije? ¿Por qué representabas de esa forma? ¿Saben todos ese criterio, chicos? O les pongo aquí un ejemplo. ¿Cómo se saca? Ejemplo, profesor. Ya voy a poner el ejemplo, ¿ya? ¿eh? Voy a insertar aquí. Para que todos lo sacan. Pero eso, ¿cómo sacó el n cuadrado? Acá lo voy a poner. Miren, en nota de pie de página. Vamos a ver. Voy a poner en rojito, ya. ¿eh? Entonces, como tú sabes que n, n al cuadrado, ¿no? Tú lo vas a poner como n más 3. Vamos a ponerlo aquí, ¿ya? ¿eh? Paréntesis. Recuerden que lo conviertes en raíces, ¿no? N más 3 por N menos 3. Mira. solamente paréntesis. N menos 3. Y esto lo igualas a cero. ¿Correcto? Ahora, por ejemplo, me gustaría que todos ustedes hagan esto. Multipliquen N por N. ¿Cuánto es? N cuadrado. No y cuadrado. luego multipliquen sí, pero... N por menos 3. ¿Cuánto sale? 9. ¿Ah? Vamos a menos hacerlo acá. 9. Ya. Claro. Para que se den cuenta por qué lo pongo en ese dado, ¿no? Ahora miren, ya, claro, ahora menos 3 por n, ¿cuánto es? Mentalmente, 3n. Y 3 por menos 3 sale menos 9, ¿correcto? Entonces, cuando tú sumas todo, dices, n con n, n cuadrado, te, vas a quedar, te va a quedar esto, n cuadrado menos 9. Háganlo, si usted. Te va a quedar toda la ecuación, n cuadrado, mira, ha multiplicado, ¿no? n por n, n cuadrado, ¿no? Claro que este se está elevado al cuadrado. ¿eh? Ya, y el otro quedaría me menos 3n, ¿no? Menos 3n. No tengo aquí para ponerlo al cuadrado, pero más o menos que usted sigue. Ah, pero de acá lo voy a hacer de la pizarra mágica, pues, que tenemos aquí en el zoom. Miren, Acá tenemos pizarrita, menos mal. Miren, voy a copiarlo aquí, ¿ah? ¿eh? Vamos a ver, aquí acá está, la, acá está el promocito. Miren, aquí lo voy a hacer, ¿ya? Aquí, aquí arribita. ¿Lo ven? Ya tenemos n cuadrado, dice. Menos 9, ¿no, hijo? Uy, se borra. ¿Qué pasa? ¿Con cuál es? Ah? El lápiz. Texto dice. A ver, Ahí vamos a ver ya. Dice n cuadrado, ya se borra. Ya, pero miren, este de aquí sería n cuadrado, ya, y acá sería menos 3n, ¿no es cierto? Más 3n menos 9. Pero ¿quién se va? ¿quién se va? n con 3n con. Más 3N y menos 3N se van. Entonces, ¿qué te queda? N cuadrado menos 9. Háganlo si gustan. ¿Les quedó? A ver. a explicarlo? Sí, lo voy a hacer acá en la pizarrita mejor, ¿ya? Miren. Esto sí lo tienen que aprender muy bien. Vamos a ver, ¿ya? Ponen aquí la pizarrita. De sí, bien importante conocerlo, ¿ya? Vamos a ver acá. se lo va a explicar bien bonito porque todos lo entiende ¿ya? Vamos a ver acá. Vamos a ir a la pizarra. Vamos a ver, aquí, ¿ya? A ver, vamos a ver acá. Ya, vamos a poner aquí en la pizarrita. Ahí les comparto, ¿ya? Vamos a ir a la pizarrita. Ya, y va. ¿Ven la pizarra, chicos? ¿Sí? ¿Ven la pizarra? Sí, profesor. Ya. Claramente dice el ejercicio, ¿no? Dice, profe, sería, a ver, voy a darle placo ya. Claramente dice, ¿no? N cuadrado menos 9, ¿sí o no? Ya, ¿tú te acuerdas de esa propiedad que te enseñaron en el colegio? Que dice que tú tienes A más B multiplicado por A menos B. Esto que te viene a dar. Esta es una propiedad que yo les mencioné el otro día. Que tienen que acordarse siempre. ¿eh? Esto es igual a al cuadrado. Menos B al cuadrado. Y sí, más B al cuadrado. Claro. Ah, oh, no, no. B al cuadrado. al cuadrado menos B al cuadrado. ¿Ya? Este es el, sí, este, profesor. Esta es una identidad. ¿Ya? Que ustedes lo tienen que saber esto. Entonces, acá lo vas a aplicar. Pero, ¿cómo lo desarrollas? Mira. Primero agarras y resuelves esto para que te des cuenta. Mira. A por A, ¿qué te da? Al cuadrado. ¿Sí o no? cuadrado. A por menos B, A por B, con el signo. Acá sería positivo. A por B sería más A por B, ¿sí o no? Y acá sería más por menos menos B al cuadrado. ¿Correcto? Y acá sería A al cuadrado menos B al cuadrado, ¿sí o no? ¿Correcto? Ahora, ¿quién se va? Mira. ¿Qué te queda? A al cuadrado menos B al cuadrado, mira, igual es esta identidad, ¿salió o no salió? Mira, esto no representa esto, ahí está pues, ajá, ¿se dieron cuenta? ¿Sí? Entonces mira, esto de aquí nos da esta operación, todo esto que ven acá nos da esta operación, entonces al comprender esto dices, ah ya profe, esto lo voy a poner en función de esto, entonces imagínate que este sea A. ¿Ya? Entonces, ¿esto en qué función lo pondrías? En n. Tú, en plan esto, nomás que está cámara? N más. Este sería al cuadrado. Si agarras, mejor lo así, mira. N. Yo tengo otra forma de hacerlo, mira, para que lo entiendas. levas toda la potencia 2. Este es 9, ¿cómo le elevarías a la potencia 2? 3 al sí, cuadrado. Al cuadrado. O sea, ahí está. ¿Viste? Ahora le das la forma de esto. Ahí a profe, le doy la forma, sí. El primero que sería positivo, ¿no? N más 3. ¿Y el otro cuál sería? Por n-3, menos ¿no es cierto? Ya, y si no te acuerdas en ese momento, dice ya, profe, como le di la forma, ahora voy a, voy a resolverlo, ya. n por n, ¿cuánto sería? n cuadrado. n por n. Muy bien. Más por menos sería menos 3n. ¿Sí o no? Ahora, más por más sería más 3n, ¿sí o no? ¿Correcto? Y más por menos sería menos, y 3 por 3 sería 9, ¿sí o no? ¿Correcto? Ya sabemos que esto es igual a cero, ¿sí o no? Porque estos son raíces de la ecuación lineal. ¿Quién se va, hijo? Se van. ¿Qué te queda? N cuadrado menos 9, ¿sí o no? Entonces ya está demostrado que esta ecuación es una ecuación de primer grado lineal. ¿Y sus raíces quiénes son? Este y este es su raíz. Entonces, como sabemos que este es su raíz, decimos N más 3 es igual a 0, o n-3 menos igual a 0. ¿Quedó claro chicos? Entonces acá te van a salir varias soluciones, n sería igual a menos 3 y n sería igual a 3, porque este pasa a sumar y te sale n igual a 3. El conjunto de solución que toman los valores de n serían ¿qué? Que valgan menos 3 y y3. ¿Hasta aquí se va entendiendo chicos? A ver, consulta. Tomenle captura de foto. ¿Se entiende hasta ahí? Para pasar al ejercicio. Sí. Muy bien. ¿Todo claro, no? Max, todos, ¿no? Muy bien. Listo. Vamos a pasar a la siguiente, ¿ya? Vamos a pasar a la diapositiva. Muy bien. Ahí tenemos la diapositiva. ¿Ya? Entonces, miren. Aquí ya tenemos ya hasta el momento. ¿Sí? Ya tenemos resuelto y las soluciones. Entonces, por lo tanto, dice, ahí el valor de n, que debe cumplir y satisfacer la ecuación. ¿No es cierto? Entonces, acá tenemos que n vale 3 y n vale menos 3. Bueno, para este caso de problema, en la respuesta de las soluciones, había que n vale menos 3. Entonces, le marcamos n es igual a menos 3. Ahora, tú compruebas en la solución, como dice que es incompatible indeterminado, supuestamente el valor de n menos 3... Me debe dar infinitas soluciones, ¿no es cierto? Porque claramente lo dice. Tiene infinitas soluciones. Ahora me gustaría que ustedes solito reemplacen el n, ¿ya? Reemplacen el n, que vale menos 3. Reemplácenlo en los valores de aquí. Y esto de aquí tiene que salir de varias soluciones. Reemplacenlo. Si lo reemplazan acá, sería menos 3 al cuadrado. Sería 9, ¿no? Porque se convierte positivo. ¿Correcto? Se entiende esa parte, ¿no? Más 5. Pero como está multiplicado por la variable X, la variable X, ¿cuántas soluciones podría tomar? Infinitas soluciones. Acá tendría que ser 9 por menos 3, menos 27, menos n. Ahora dice, profesor, ¿por qué estás asumiendo el negativo y no el positivo? Buena pregunta. Porque si tú asumes el positivo, aquí vas a perder la solución, mira. Porque 9 por 3 es 27, y acá al restarle ya le quitas una solución. Y haces que la solución sea menor. Pero si le pones el negativo... Acá sería menos 27. ¿Aumenta las soluciones o no aumenta las soluciones, chicos? Aumenta. ¿Te das cuenta? Es por eso que aquí tienes que cranear. Es decir, si es incompatible, si es compatible, indeterminado, quiere decir que tiene infinitas soluciones. Yo lo voy a, a querer esto que tenga más soluciones. Es por eso que le pones el negativo. ¿Me dejo entender, chicos? ¿Se entendió? ¿Claro esto? A la hora de poner tú las soluciones en el ejercicio. Por eso que admites que es menos tres. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Chicos, ¿se me escucha? ¿Sí? Muy bien. Vamos a pasar a la siguiente, ¿eh? Entonces, miren, hasta aquí ya sabemos lo que es una ecuación de primer grado. ¿Sí? Y aquí vamos a partir de lo que es una ecuación de segundo grado. Esta es mi fotito. ¿eh? ¿Me parezco o no me parezco? ¿Ya? Aquí en la ecuación de segundo grado, ¿de qué grado será? La variable X. profe acá veo que es una cuadrática. Claro, entonces, como es una cuadrática, ¿de qué grado es? Dos, ¿no es cierto? Lo vimos en el curso de expresiones algebraicas. ¿Correcto? ¿Cuál sería el término independiente? El C. Sí. ¿Correcto? El término C, el término independiente. Sí, si Daira nos decía, Ay, Daira decía... Pero dice que A tiene que ser diferente de 0 y ABC tiene que pertenecer a los números reales. ¿Correcto? En la que vimos la primera una lineal, aquí va a formar una especie de curva, una especie de U, que lo vamos a ver en los gráficos cuando hagamos. La fórmula general dice X menos B más menos, y esto se llama discriminante, sobre 2A. Esto lo vamos a estudiar en la próxima clase, pero antes de hacer la próxima clase, voy a dejarte unos ejercicios de primeros de la ecuación de primer grado, ¿sí? Para que tú tengas como tarea. Y vamos a resolver ahorita algunos ejercicios más, ¿ya chicos? Voy a ponerles aquí. Lo que vamos a ver las ecuaciones de primer grado. ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? No. Muy bien. ¿Sí? No, porque no. Sí. Ay, ok, ok. Vamos a ver más ejercicio, no se preocupen, chicos. ¿Ya? Entonces, mira, vamos a ver si hasta ahí me han entendido. Voy a dejarles acá un problema, ¿ya? Para ver si estamos, estamos claros. A ver. Vamos a ver ecuaciones de primer grado. Voy a dejarles acá unos pequeños problemitas. Ya. Para ver si estamos todos bien. Ya. Antes de pasar a la ecuación de segundo grado. Ya, porque acá viene el, el, el tema completo de ecuaciones. Voy, vamos a poner aquí, ya. Y acá ya. <coughs> tiene que entrar la parte ya de ustedes. De decirme si les salió la ecuación. Vamos a ver. Muy bien. Aquí, chicos, los voy a compartir la pantallita, a ver dónde está. Va a una versión más. Van a ser varios problemitas que vamos a ver, ¿ya? A ver, vamos a ver acá. El problema ib. ve. Ya, este podría ser. Van a utilizar varios métodos, los dos métodos que hemos, hemos hecho, ¿ya? El método de. De sustitución, pueden usar el método de reducción. Pero aquí vamos, a, voy a poner un ejercicio con el método de reducción para que ustedes lo hagan, ¿ya? Vamos a ver. Voy a ponerles acá, voy a compartirles aquí la pantalla. Vamos a ver, aquí les comparto la pantallita. Y los voy a enviar también al WhatsApp, ¿ya? Para que ustedes lo tengan. ¿Ven ahí, chicos? Muy bien, con el método de reducción y estos problemas van a desarrollar todos, ¿ya? Ahí van a ver la pantalla, chicos. Muy bien, solo para estar más claros que nunca, dígame cuánto salió el número, el método de reducción, los valores de X y de Y. A ver, vayan resolviendo. Y estas operaciones que ven acá, las van a desarrollar también, ¿ya? Acá están las soluciones de X, para que ustedes lo confirmen. Ya lo que me interesa es el, el, la operación que a ustedes les salga igual. Pero lo que ahorita me interesa es el método de reducción, a ver cómo lo operan, la parte operativa. Ahí está entrando Claudiana también. ¿Cuánto tiempo les doy para que desarrollen el ejercicio número, el de acá, el método de reducción? ¿Cuál es el ejercicio, profe? El método de reducción. Eh, profe, disculpe, eh, se va a hacer el ejemplo, ¿no? Sí, el del ejemplo, ajá, el del ejemplo, así es. X sale 3. Y Y uh, sale 4. A ver, vamos a confirmarlo aquí. ¿eh? Me dijiste X, ¿cuánto sale? 3. 3, a ver, vamos a ver ya. Vamos a ver, confirmar. A ver. X, me dijiste que sale... 3. Mm, ya. ¿Y el otro? El otro, 4. Eh, Muy bien, sí es la respuesta. Ya. Ya. Muy bien, sí es la respuesta. ¿Ya le multiplicaste por cuánto el primero? Por dos. Por dos. Para Muy poder bien. eliminar Muy bien. las Y. Ajá, ahí está ya. Ya su compañero lo hizo. Ya. Muy bien, ahí tomen una fotocaptura para que lo manden al grupo, ya. Miren, estas son todas las ecuaciones de primer grado que hemos visto nosotros el día de hoy. Ya estos tres ejercicios van a hacer sus operaciones y van a ver si les sale el resultado. Así como hemos practicado. ¿Ya? Voy a El 11, el 12 y el 13, ¿verdad? Sí, del 1 hasta el 13 van a resolver. Pero eso ya lo hacen el día de mañana. Ahorita vamos a ver otros ejercicios ya un poquito más, un poquito más este, extensos para que ustedes los puedan ver. Pero solamente hoy vamos a ver ecuaciones de primer grado. ¿Ya? Muy bien. Voy a compartir la pantalla. Voy a poner la pizarrita, ¿ya? Al final ya les mando este, en, en la captura de todo lo que hemos avanzado, ¿ya chicos? Muy bien, vamos a poner esas ecuaciones que siempre nos dan en la cabeza, ¿no? ¿Sí? Ya saben que al inicio, desde un momento les mencioné que hay ecuaciones que se le llaman ecuaciones raras. ¿Habían escuchado ese término alguna vez? Las ecuaciones raras. ¿Sí? No. Este tipo de ecuaciones raras, ¿qué quiere decir? Que tú tienes que utilizar, a veces tienes que operarlo nuevamente... No hay que olvidar que los signos, ya le hemos demostrado, cuando van, van con toda la fracción igual. Solamente lo que cambia es el signo que va acompañando para que pueda salir la operación. ¿No? Pero por eso el tema de ecuaciones extrañas pudieron Porque vieron que yo hice llevar la ecuación, inclusive cambiarle el signo al que estaba, pero no funcionaba así. Entonces, a veces, esos tipos de ecuaciones raras hay que manejarlas de esa forma, de dos formas, ¿no? Resolverlas dos veces para que pueda salir solución. Pero mucho de ello va a depender cómo, la, cómo tú... Este, lo opera, ¿no? la operación. Muy bien, vamos a poner entonces uno de esos ejemplos que siempre ha sido un dolor de cabeza cuando lo desarrollamos. Vamos a poner aquí, ¿ya? Y aquí van a analizar ustedes cómo es que la pueden sacar una ecuación compatible o una ecuación indeterminada, ¿ya? Voy a poner aquí el ejercicio. Si es que se apaga el Zoom, vuelven a ingresar, ¿ya? Voy a poner aquí la operación. Vamos a ver. Esta clase va a estar grabada, ¿ya, chicos? Así que lo voy a subir al YouTube. Y ahí lo pueden ver también la clase, ¿ya? Vamos a poner aquí X más 3. ¿Correcto? X más 3 al cubo. Porque sé que algunos alumnos no han podido ingresar hoy día por el tema de... Han ido, dice, de viaje de promoción. Otros han ido al médico. Entonces, está grabadito la clase, ¿ya? ¿Ya? 9x cuadrado, no olviden hacer sus tareas del Classroom, ¿ya? Para que haya visto sus notas de día, ¿no? publicadas, ¿ya? Entonces, miren, acá tenemos x más 3 al cubo, ¿correcto? Menos x al cubo, menos 9x cuadrado, igual a 54. ¿Cómo haríamos esa operación? Ah, profe, tal x al cubo, que abusivo, ¿no? Pero, claro, tiene una forma esta de esta solución. ¿Se acuerdan ustedes que han hecho esto en productos notables? Pero, ¿cómo sería esto de X más 3 al cubo? Hay una regla no para X más 3 al cubo. Pero, pero acá también hay X al cubo. Debe haber alguna relación de estos dos. Claro, hay una, hay una relación para poder resolverlo. Miren. Y un poquito de yendo al, al tema de productos notables. ¿Cómo realizarías esta operación? Según el dato que te ven aquí. Pero, mira, que lo voy a enseñar un pequeño secreto para que ustedes lo vean. Miren, voy a poner aquí las claves, ¿ya? Voy a poner clave A, 0, clave B, menos 1, clave C, 1, clave D, 2, y clave E, menos 2. Muy bien. Miren, chicos, siempre algo les enseño y un, un secreto siempre a los chicos de San Marcos. En San Marcos, los alumnos que resuelven los problemas no necesitan desarrollar todo el ejercicio. Solamente necesitan pensar en un número y esa es la respuesta. Porque San Marcos, por ejemplo, la gente postula para razonar. O sea, para razonar, razonar, razonar, pensar en cómo resolver un problema. Pero solamente haces dos operaciones y ya está la respuesta.